Muy buenas tardes. Espero estén muy bien, eh, con buena salud eh, y bueno, que hayan pasado un buen día. Eh, les invito a que hagamos este ejercicio para nuestro bienestar interior. Un ejercicio de relajación eh, de recuperar nuestro contacto con el propio ser de una forma agradable, amable. Entonces, les invito a que en este momento eh, puedan concentrarse en el propio ser. Este es un puntito como para que puedan enfocar su mirada, que les puede servir. Entonces, vamos a iniciar. Haciendo unas respiraciones profundas. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Nuevamente inhalo profundo. Sostengo. Exhalo. Nuevamente inhalo. Profundo. Sostengo. Exhalo. Última vez. Inhalo profundo. Sostengo. Exhalo. Voy a visualizar. ¿Cómo está esta casa de mi cuerpo? En esta casa se acumula a veces cansancio. O a veces se acumula angustia o estrés. Y está en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, inhalando profundo, voy a visualizar que puedo limpiar mi cuerpo con el agua de la paz. Voy a hacer como una limpieza interior. Con esta agua de la paz. Voy a limpiar todas esas partes de mi cuerpo que acumularon estrés o tensión. Visualizando que esa paz recorre desde la cabeza, llenando la cabeza de relajación, de tranquilidad. Pasando por el cuello, la espalda, los hombros, llenando de relajación el pecho, el estómago. Así voy limpiando el cuerpo. Piernas. Lleno de paz. Las piernas, los pies. Los brazos. Sintiendo como si ya no hubiera peso. Relajo. Relajo totalmente. Voy a limpiar el interior de mi mente. Mi mente debe estar llena de pensamientos poderosos, determinados, con optimismo, entusiasmo, todo lo que no sea así. Son pensamientos basura. Y acumulo tanta basura en mi forma de pensar. Lo que pienso también se transmite en lo que hablo. Y hablo a veces tantas cosas que mi boca ya no es dulce. Entonces visualizo esta luz que tengo frente de mí, como una luz sanadora que viene del alma y que va a sanar todos esos pensamientos que son basura. Cuando hay luz y enciendo, por ejemplo, una lámpara, inmediatamente se disipa la oscuridad. Así visualizo que enciendo luz en el ser, en el alma. La luz del amor de la luz de la confianza, de la paz, de la sabiduría, esa luz pura yo. Puedo pensar con amor, pensar con poder, con fuerza y eso trae luz a mi ser. Y va disipando toda la oscuridad en mí. En la medida en que mis pensamientos son cada vez más fuertes, determinados, tienen claridad, tienen poder, son pensamientos concentrados, suavemente mi interior entra en un modo de vibración muy alta que me conecta con la frecuencia más profunda la frecuencia divina es como la frecuencia de ángeles, seres puros, e incluso más, más divina la frecuencia de la fuente eterna de paz, de amor, de mi Padre Supremo, de Dios. El ser cuya mente es dulce, Cuyas palabras son dulces. Cuya luz es sanadora. Logra sanar en mí. lo que perturba mi interior, mi corazón, su energía, su vibración conforta el corazón. En esta frecuencia ya no hay pensamientos de tener que defenderme o resolver cosas. Sencillamente estoy. Estoy protegido. Estoy energía pura en este estado puedo Sentir compasión por mis propios errores. Y compasión por aquellos que actúan mal. Porque no necesito defender el ego. Ya no hay ninguna molestia. Transformo sano mis pensamientos con amor. Con fuerza. Aquí puedo decirle al alma suprema, a este médico espiritual, qué es lo que siento. Y al entregarle mis sentimientos, Él, de una forma silenciosa, agradable y tranquila, me da las respuestas para transformar lo que necesito cambiar. Pero para escuchar esa respuesta necesito mucho silencio, limpieza en mi mente, sentir esta frecuencia pura donde está la fuente, imponer Presión o expectativas, con paciencia. Conecto con este dulce ser supremo. lo que necesite comprender, sentir, vendrá a mí. El idioma que entiende el alma suprema es el idioma de los pensamientos. Y escucha mis pensamientos y me responde con pensamientos tan sutiles. Dios piensa y cada pensamiento de Dios está tan lleno de ese néctar que necesita el ser para liberarse de cualquier atadura. El Supremo está siempre accesible. Es mi amigo. Es mi padre. Es mi madre es todo lo que necesito en mí. Todas las cualidades las tiene el alma suprema. esa relación tan nutridora, sanadora, liberadora, es mi derecho a cada segundo. Me doy ese permiso de permitir la conexión constante con el alma suprema. Es como la estrella guía que siempre me señala el norte, el lugar donde debo seguir. Con paciencia, capto su Cuán agradable es esta conexión sanadora, nutridora con Dios. Es como si me limpiara de todo apego. me hiciera un diamante sin falla. En este estado, suavemente voy vibrando alrededor, como un faro que transmite la energía a la luz, soy así. Un transmisor de energía pura, de total paz. Que se sienta paz. Yo soy paz. Y transmito paz con cada pensamiento, como un canal de esta fuente divina, que es Dios, un canal de paz. Así, ahora con una mente más concentrada, fuerte, pura, o inhalar profundo. Integrando esa energía agradable que vivencié también con mi cuerpo, andándole. Salud, paz, cada célula de mi cuerpo, que significa soy paz, soy. Gracias por estar ahí, por conectarse, por darse este tiempito. Voy a leer, para terminar de este libro, eh, un pequeñito mensaje sobre qué hacer con las preocupaciones. Las preocupaciones y el pesar vienen al recordar relaciones del pasado, o posesiones, o problemas en la casa o en el trabajo. Y es como si esto ejerciera una influencia muy grande sobre ti te aprisionara. Y que aun cuando haya habido una situación así, un error, no dejes que la mente se preocupe. La preocupación te impide llenarte de amor de la fuente divina de Dios. Es posible llenar la mente con tanto amor del alma suprema que ya no queda espacio para dar cabida a ninguna preocupación. Eliminar las preocupaciones de esta forma Refuerza la felicidad. Un